Ayer finalizamos un proceso que ha sido verdaderamente duro, como ha sido la homologación de las condiciones de los compañeros de Banco Popular y Banco Santander, las condiciones laborales, y a la vez también firmamos y cerramos lo que es el acuerdo de las oficinas SMART. Acuerdo que viene precedido de la aplicación de por primera vez en la empresa de un artículo 41. Un artículo 41 del es Estatuto de los Trabajadores de Modificación Sustancial de condiciones de Trabajo de manera unilateral, porque lo podían haber hecho y Comisiones Obreras paró el envite, sí, lo hemos parado. Un acuerdo muy duro, que no ha carecido y que está generando cierto ruido mediático y, y sinceramente no entendemos muy bien por qué. Primero, vamos a ir desenmascarando y desmintiendo algunas cosas que se están diciendo y que están generando una intranquilidad y necesaria una plantilla tremendamente comprometida con los intereses de la empresa. Primero, son dos tardes a la semana y 100 tardes mínimo, sí, mínimo que tendrán que organizarse las personas que trabajan bajo sus criterios de autoorganización y flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente dos tardes a la semana tendrán que estar, entrar en una horquilla flexible de ocho y media a nueve de la mañana y salir tras cinco horas y media, y dos tardes a la semana echar dos horas, siete horas y media. Pero claro, si todas las tardes, como son solo dos a la semana, mínimo 100 pero si hiciéramos siempre de ocho y media a nueve y... A dos, dos y media, trabajaremos cinco horas y media, faltan dos, ¿cómo, sea, cómo cierro el círculo? Pues con tu capacidad de autoorganización tendrás que echar jornadas intensivas de 8 y media a tres y media para llegar al 100% de la jornada anual. En esas estamos. Luego, la primera mentira que decae, no son todas las tardes, mentira. Y vamos a vigilar que así se cumpla y también hace falta que vosotros cumpláis y que cumpláis con lo que los demás pactamos. Segunda gran mentira, esto es impuesto, no, va a ser voluntario, en dos vías, las personas que quieran estar en la, en la SESMAR podrán eh, solicitarlo y las personas que no quieran estar podrán salir y no va a pasar nada. Segunda mentira, tercera mentira, va vamos a hacer ciento y pico mil tardes con las horas, con la bolsa de horas, mentira, dos tardes a la semana, 100 mínimo, la bolsa de horas, sí, eh, la bolsa de horas se incrementa en 10 horas, llegamos a 35 horas, exclusivas para formación, luego mejora el concepto de la bolsa de horas que teníamos en los dos bancos. Recursos, 3.500 euros, ahora lo estaban haciendo gratis, ahora tienen 3.500 euros encima de la mesa. Carrera profesional, dices, joder, pero es que con una carrera profesional si yo vengo ya con, con un nivel alto. Bien, Comisiones no Obreras mira en el futuro, y tú tendrás un nivel alto, pero no vas a estar siempre. Y los compañeros que vayan a este proyecto tienen derecho a tener una carrera profesional. Y es la primera vez la primera vez en Banco Santander que se pacta una carrera profesional. Y por último los bonos, que van directos a, a retribución variable. Claro que sabemos que hay oficinas con una retribución variable más alta, y otras que no, que no llegarían nunca, y por eso lo hemos pactado. Por cierto, dentro del acuerdo de homologación de, de, de condiciones, comentaros que Comisiones Obreras ha desbloqueado lo que es el, y, y anticipa ya la paga 25 que tenemos pendiente de beneficios del año 2016, que cobraremos en julio. Hemos mejorado el plan de igualdad, que es de efectos inmediatos ya. Eh, hay dos semanas de, de paternidad que se incrementan. Y bueno, pues eh, también para toda la plantilla, eh, todos los viernes del año vamos a salir a las 3 de la tarde. Todo esto lo hemos hecho con comisiones obreras, en solitario, sí, y liderándolo, sí, y sin complejos, porque entendemos que somos contractualistas y somos legalistas y queremos mejorar las condiciones de la gente, cosa que otros no pueden decir. En fin, a partir de ahora vamos a tener que ir explicando el acuerdo. Os pido paciencia, os pido que, que gracias, bueno, os doy las gracias por la confianza que nos habéis transmitido, porque vosotros, las personas de las oficinas Smart, cuando nos hemos sentado y hemos hablado con todos y cada uno, habéis comprendido que las cuatro tardes no las queríais, ni comisiones obreras tampoco. Y decimos no a las cuatro tardes, y decimos no a la aplicación unilateral del 41 del Estatuto, y decimos sí al acuerdo y decimos sí a la negociación colectiva. Nuestra obligación como sindicato. Vamos viéndonos y muchísimas gracias por vuestra atención.